Uno de los postres más deliciosos y con un mayor número de fanáticos en el mundo es sin lugar a dudas la creme brûlée, traducida en español como crema quemada. La creme brûlée es un postre cremoso que consiste en una crema pastelera en cuya superficie se la espolvorea con azúcar para poder luego quemarla y así lograr una capa crujiente de caramelo. Bien, a esto se lo sirve generalmente frío o templado y en cazuelas individuales. Para obtener esta crema lo que se hace es mezclar azúcar, yemas de huevo, leche y crema de leche. Luego se lo aromatiza con alguna esencia tipo vainilla o con licores y también con cáscara de frutas como naranja, limón, maracuyá, pistacho, etc. Cuenta la tradición que al pequeño príncipe Felipe de Orleans le gustaba de vez en cuando entrar a la cocina y se le quejaba al chef, ranzo a porque la crema se le enfriaba. Entonces el chef decidió arreglar este problema colocando una plancha de hierro caliente sobre el azúcar de la crema. El azúcar se caramelizó pero la crema no se calentó. El contraste entre el frío, el calor, la textura crujiente de caramelo y la suave crema le gustó tanto al príncipe que popularizó la receta en todo azúcar. Se considera que la primera mención de la creme brulea aparece en Francia, en el libro Le Nouveau Cuisinier royal et Bourgeois de François Macialot, del año 1691. Luego, traducido al inglés en el libro The Court and the Country Cook, del año 1702. Tuvo muchas reediciones y fue utilizado por los chefs profesionales anglosajones hasta mediados del siglo XVIII. Pero, sin embargo, parece que Macialot retomó y perfeccionó estas dos recetas escritas por François Pierre de la Varenne 40 años antes en el cocinero francés que fue publicado ese libro en 1651. Ambas cremas fueron llamadas huevos con leche y huevos a la crema. El quemado de la superficie con una plancha de hierro en rojo vivo también fue utilizado para otros platos, como los huevos en espejo de crema y tostadas de cebolla. Al parecer, un caramelo caliente y crocante, hacen de la crème brûlée el postre más aclamado de la gastronomía mundial. La creme brûlée es un postre, ¿Qué pasa? traducido al español, te iba a decir, <risa> y vos seguiste. Me esa <risa> parte. <risa> no importa, tranquilo. Sí, sigue, sigue. Si sí, sí, te sentís cómodo moviendo las manos no me molesta. Eh. Pero para arreglar el problema no miro la cámara. No, no, no, no. Puedes mirar la cámara, ya estás grabando hace rato. Eh. Ok. No, no, no, no. ¿El azúcar sobre la crema? Sí. <risa> Muy gracioso a no, no, no, no, no, no, no. voy a aparecer voy a aparecer. En la parte de esa que al final. No, me. Creí que lo iba a matar loco. ¿Listo? Empezamos. ¿Susana? Uy, está grabando sí. <risa>